Si me voy a... Siento que me ahogo si todo se apaga Tengo miedo, siento que todo se acaba Pienso que voy a morir y no despertaré mañana Las manos sudadas, cabeza empapada Mirada asustada, perdido en la nada Nadie me acompaña, lágrimas y almohada A mi lado solo tengo una navaja afilada No puedo escapar de estas cuatro paredes En mi cabeza lo malo sucede Malos pensamientos son los que me exceden Y eso de irme nunca retrocede Estoy atrapado, no puedo dormir Las voces me dicen, acábalo aquí Todo lo malo tiene su fin Toma la navaja, vamos de Deja de sufrir, no hay ya que no descanse de esta Maldita locura, en el fondo de mi corazón Llevo una rotura, nada lo sutura Ni una pastilla locura, quisiera dejarlo todo Ya no aguanto la tortura, quiero descansar Y ya no volver a verme, ni yo me aguanto Soy mi mala suerte, no quieras tenerme Contigo por siempre, no te haré feliz Y yo no puedo hacerme, lo siento por todo Si te hice llorar, si tengo sí. Insomnio me da por pensar, en todo lo que Hice en el pasado mal, me siento Culpable por no ser normal, soy un Desastre y lo no puedo entender, quisiera Quererme, pero pues no sé, quisiera a calmarme por última vez porque bajo el insomnio no lo pienso bien Pizar, nunca más. En las cosas que pasaron y que no valen la pena, pero para mi locura si sí lo vale y no me llena. El sentir este dolor que me recorre por las venas, ven asómate y asúmbrate porque quizá entiendas más que mi dolor no es menos y si la muerte es mi veneno. Solo mírame y olvídame porque no tengo freno. Dime que no soy el malo que jamás he sido el bueno que no me. Las pastillas no calman este maldito malestar Necesito relajarme antes de poder descansar Tengo familia que me odiará por lo que pueda pasar Pero lo hago por mí, sobre todo por su bienestar Todo ese tiempo solo ¿Cómo se sentía? Muerto Y solo se escucha el sonido de la respiración Al principio duermes De 12 a 14 horas seguidas Pero luego ya no puedes dormir Así que miraba mi sombra Hasta que se convertía en alguien más Y empezó a hablarme Sabía que la voz estaba en mi cabeza Pero no podía callarla Siempre ahí murmurando, arráncate los ojos, cómete las manos, anda, puedes hacerlo. A veces, cuando estoy solo, puedo escuchar la voz.